Cae la noche y la gente me pregunta si vamos a rumbiar Vamos al par y con la baby y enseguida comienzan a bailar Y empieza la acción Se vuelven loca bailando con todo Poco me importa si el trapo de en Pa'l el escenario voy con todo mi flow y se aprenden todo Porque la noche está empezando Suena mi música y todos están bailando Toda la noche un chico me está mirando Se me acerca y terminamos conversando hablando Está empezando, suena mi música y todos están bailando Toda la noche un chico me está mirando Se me acerca y terminamos conversando Hablando, terminamos hablando Y poco a poco se va acercando Bailamos toda la noche, no importa que estén mirando Raro que nos creamos reyes de la pista Bailamos todas las canciones sin desde la vista Esta noche se hizo eterna Y los dos Soy cuné, si quiero bailar a mi nada me frena. Despacio se va acercando. Porque la noche está empezando Suena mi música y todas están bailando Toda la noche una chica me está mirando Se me acerca y terminamos conversando, hablando Porque la noche está empezando Suena mi música y todas están bailando Toda la noche un chico me está mirando se me acerca y terminamos conversando, hablando La noche apenas comienza y llegamos pero Apenas se lo piensan que va a pasar de todo Vamos al VIP con mi gatita y yo Ya todo preparado para que empiece el show Y todas lo bailan lento tienen especialidad al moverlo. Ese booty sí que tiene un gran talento. Dale que anda suelta, yo también ando suelto. Es una chapi chapi que me mantiene despierto. Llega el momento en que todo se descontrola. Están todos los lobos con su respectiva loba. yo me tiro en el party, pero para mí hay una sola. Y es que yo solo bailo con la mejor de la zona. Ya sabe quién es. El se va acercando.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 y Aray.